son más yeah. te juro yeah. que nada me quita la ilusión, ya yeah. yeah. siempre con mis aim, bro. I Saquen trust, these I can't trust these siempre those. con los mismos picos. Saquen trust no más, mío y sin sed igual. Estábamos activos sin estoy viviendo Ahora estoy viviendo en mi best, life. Mi best life I can trust no wey, see you the next time wey, wey, wey, jeans, man, I'm, bowling. Man, I'm bowling. Give money quick man we hold Espacial. Ella estudia como poderme amarrar Dice que soy especial, que como yo no hay otro igual Pero eso a mí me da igual, soy otro más Me quedo chill con mi gang, esas rachas van a mirar Como el Golden y el Pasco y se van a pegar Loyalty, llevamos a despegar ja. Porque no voy a dejar a los míos